Hoy era para consultar un poco lo que he ido trabajando sobre los simbolismos. Para empezar hay una... o sea, Mariana es... Bueno, lo que a mí me traía un poco es los tonos de piel, lo que hablamos de que es el color piel. Hay que ir Sí, qué guay. Todo lo que es el, los colores maquillaje, esto está de, de lo que se saca de la tele, de, de los presentadores que van maquillados. Por eso también se ve mucho de que el color maquillaje y el color pieles son, son múltiples, ¿no? Entonces, de gamas de color, hay un poco. Sí, como marrones, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso de que hablamos de no exotizar el color de, vale, es negra, pues vamos a ponerle muy mucho color, mucho estampado, mucho. Claro, un amarillo, un naranja, no, porque eso para mí es lo que ya pasa. Uh -huh. Las referencias principalmente de África cuando vemos son siempre esos colores como que acaban siendo muy tradicionales, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Las mujeres africanas, entonces está bien como romper un poco con los estereotipos. Entonces ya había el tema de, de las vulnerabilidades, ¿no? De lo que es quizá más... Y con negativo, las manos. Ahí, con sí. las manos. El tema de solidaridad, de las, de las manos cogidas de alguien que, que ayuda a la otra. Sí, me gusta. Yo creo que a funciona ver. para los dos, ¿no? Y también pensar que si hubiera más sororidad igual no seríamos tan vulnerables. Así. Luego también había las miradas, que son diferentes tipos de miradas. Ya puede ser mm. de, de cuando se te siente observada, cuando te sexualizan o cuando en vez de una mirada mm, violenta es una mirada mm, de, de compañerismo. Y luego había la parte <risa> más de sexualización, que es... Esta, lo, los labios también. Me da miedo diseñar a partir de aquí porque quizá queda muy exótico, muy lo que no queremos. Más que nada yo no consigo imaginar lo que sería una, una pieza desde el dibujo. Mira, me imaginaba con, con este eh, una falda muy amplia, por ejemplo, que, que atrae las miradas una, una tipología de falda que, que, que fuera distinta que remarcara de las demás y que, que llevara de alguna manera estas, estas miradas Existe tú unos, unos ojos más conceptuales, ¿no? que no son como clásicamente como ojos y eso, eso es bien curioso al final, ¿no? porque es como uno es distinto del otro Sí. no sé, lo que me viene a la cabeza es como si fuera una estampa, ¿no? Uh -huh. un estampado con esto y se vuelve algo muy curioso porque se entiende como artístico también, ¿no? Y quizá lo de, la, lo de las manos, que trata de vulnerabilidades pero también de sororidad unas manos colocadas en un body, por ejemplo No sé, me viene a la cabeza hasta como manos en formato de abrazo, ¿no? para la sor sororidad uh -huh. como uh -huh. algo que, que proteja como si fuera, yo que sea un cinturón uh -huh. alguna, ¿sabes? alguna uh -huh. cosa que pueda estar y tenga esa idea de, de unión, ¿no? de fuerza. Sí.